Vamos, Yo he preparado la intervención como en tres partes, una subrayar porque es que parece que no, no, no, no se acaba de acusar recibo de que está cuestionada la supuesta universalidad de la idea occidental de naturaleza humana sobre la que se apoya pues, tanto la ideología dominante como el propio marco institucional que ya pues, se ha globalizado a lo largo por el planeta. ¿no? Entonces, eh, después entraremos eh, como ejemplificación en la invención de la economía y la política como piezas clave de la ideología dominante y consecuencias y perspectivas, crisis de civilización, cambios de paradigma, etc. Entonces, eh, bueno, quiero empezar con unos presupuestos que subrayo, me gusta subrayar primero que recordar que es la ideología la que orienta nuestros enfoques, instituciones y comportamientos y entonces porque nos da mucha pereza pensar eh, sobre la parte no reflexiva que nos empuja a orientar nuestras reflexiones de una u otra manera y entonces ahí bueno hay que subrayar también que entonces un determinado enfoque subraya y cuantifica ciertos aspectos, focaliza, es un poco lo que ha comentado Jorge, con estas prioridades, si se prioriza algo es que otras cosas no quedan priorizadas. ¿no? Está claro, ¿no? Pues entonces aquí si sí, hay eh, eh, reflexiones científicas etcétera que cuantifican tal, pero a lo mejor eh, su principal función es soslayar otras cosas que no que no salgan en la foto que no se hablen no y de ahí que bueno yo creo que eso es uno de los principales funciones de la ideología económica y política dominantes es soslayar más que entonces la percepción del pasado y del presente claro condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio si se ve todo el pasado desde el prisma de la ideología dominante pues el futuro aparece una foto fija de eso mismo con esas mismas categorías y parece que es el fin de la historia y no puede haber cambios ¿no? Entonces trascender la ideología y los enfoques hoy dominantes exige relativizarlos viendo que no lo fueron en el pasado ni tienen por qué seguirlo siendo en el futuro y bueno, esto es lo que yo eh, llevo haciendo desde hace ya mucho tiempo. Ha cumplido ahora justo este año, 30 años, la primera edición de la economía en evolución. Ahora es la, la, ya en una edición ampliada y, y actualizada, etc. Eh, en, entonces, esto en cuanto a la noción de sistema económico, pero últimamente luego ya eh, tengo toda una serie de trabajos que juntan el sistema económico y sistema político puesto que la realidad no tiene costuras y todo esto está conectado y entonces es por donde he pasado ya más recientemente hacia el tema de la naturaleza humana y todo esto que es lo que nos trae aquí eh, con esta intervención mía, con el título que hemos puesto y esto es así porque en los últimos tiempos pues me encuentro más acompañado y desde el ángulo de la antropología, eh, pues hay trabajos que han ido desmontando la supuesta universalidad de esa idea occidental de naturaleza humana sobre las que se apoyan pues, las categorías usuales de la ideología económica y política. Eh, entre ellos está pues, el libro de Descolá, eh, Más allá de la naturaleza y la cultura, que bueno, esta es la edición francesa inicial, después en la inglesa le ha hecho el prólogo Marshall Salins, que es el que tiene el otro libro a la derecha, que está traducido en el Fondo de Cultura Económica, La ilusión occidental de la naturaleza humana. Bien, pues entonces estos autores, por citar solo a estos dos, podríamos citar a otros que van en esta línea pero no es el objeto de tenernos en este punto simplemente advertir que la ilusión occidental de la naturaleza humana pues base de la economía y la política estos autores claro con un trabajo etnográfico potente pues van viendo que durante largo tiempo la cultura occidental ha venido proponiendo como normal una idea de naturaleza humana pues tan malvada y codiciosa que las personas que la asumieran quedarían es en lo que ellos han trabajado, excluidas de raíz pues, en otras culturas, porque eso se consideraba más eh, inhumano, más que naturaleza humana, este tipo de... Y entonces, bueno, todo esto arranca en un periplo muy largo que tampoco podemos detenernos aquí, pero, por ejemplo, en, este, en el libro de Marshall Salins pues, se hace un repaso, eh, pues desde autores pues, de, de, de la Iglesia, un poco desde el pecado original, la inclinación, Mal, mal del ser humano tras el pecado original, etcétera, etcétera, hasta Maquiavelo, Hobbes, bueno, acabando por Weber, Smith, es decir, que eh, eh, todos estos autores pues van machacando un poco que lo principal eh, de la naturaleza humana, eh, pues esos rasgos malvados y codiciosos, etcétera, etcétera, y entonces esta idea tan psicopática, porque hoy día... Si alguien de verdad se comporta así como el homo economicus puro y duro o como cosas de estas, pues es que encaja con, con un, que, un diagnóstico de psicópata, precisamente porque entonces no tiene empatía, no se dedica más que a eso, a maximizar tal, etc. Eso es lo que eh, eh, psiquiatría, psicología pues eh, encaja eh, con el diagnóstico de psicópata, que a la vez, en, en ese sentido, también es sociópata, porque claro, es, se descuelga de la sociedad, para, bueno, pues este, se consolida, bueno, con el dualismo cartesiano, el racionalismo científico parcelario, divorciando, entre otras cosas, individuo y sociedad, a la vez que se idean mecanismos de control, entonces, ¿qué pasa para que esta, si el ser humano, es como decía, eh, vamos, con pocos conocimientos de etología, pues es un lobo bueno, porque el lobo claro, es un animal de manada que, entonces no pero se, es lo que se decía entonces, pues dos formas de paliar esa maldad humana es lo que empiezan a idearse para que pueda tenerse de pie la sociedad y, y entonces eh, no se desate ahí, pues eh, no colapse uno con jerarquía es decir, es el monarca y bonacible que ha de cuidar pues, para poner orden, etcétera, etcétera, como la monarquía absoluta, con todo esto despotismo de bueno en lo político-económico o de formas más actualizadas, bueno, una potente dictadura del proletariado que meta en cintura porque si no la cosa no eh, y, o bien con igualdad y libertad al menos en teoría que es lo que, y es la idea de sistema político democrático con una serie de contrapesos pues del sufragio, división de poderes, etcétera para que eh, no emerja pues el despotismo, pues, ciertos contrapesos, es un poco la idea, y en lo económico, entonces, es el mercado el que trata de volver... Eh, para hacia el bien de la sociedad pues los vicios privados del egoísmo y del afán de lucro y todas estas cosas es la mano invisible del mercado la que entonces teóricamente pues son estos instrumentos los que se idean a raíz pues de esa idea de naturaleza humana y entonces la cuestión es que se acaba produciendo una inversión ideológica digna de subrayar porque hasta desde finales del siglo XVIII y con la ayuda de las nuevas ideas, esas de sistema político democrático y sistema económico mercantil, el afán individual de acumular poder y dinero pasará de ser un vicio a considerarse algo bueno a potenciar, como causa del progreso de las naciones, como decía el libro de Adam Smith, ¿no? de la riqueza de las naciones, entonces era pues, desde la fábula de las abejas de Mandeville, autores que empiezan a ver, pues que bueno, pero es que resulta que el vicio luego es lo que hace que la sociedad progrese, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces triunfa a la vez por pues, la visión atomista de la sociedad eh, como suma de individuos y entonces la inves, el, eh, encuaja la inversión, invención de la política que gestiona el poder y de la economía que gestiona la riqueza como disciplinas independientes de la moral eh, que hizo que acabaran ejerciendo como apologéticas de un statu quo jerárquico y desigual, pero la realidad pues no tiene costuras, poder y riqueza no son mundos separados sino que se interaccionan y retroalimentan y entonces ¿esto a qué esto que ha generado pues bueno esto vamos a insistir luego en la intervención en que luego resulta que hay políticos conseguidores porque tienen la llave de los negocios y picaresca de los poderosos o sea los empresarios que van buscando ahí el trato de favor etcétera para hacer pues sus propios negocios bueno ahora entonces vamos a entrar ya un poquito más donde estamos hoy. El gran problema es que por una parte se han desinflado los ideales de la modernidad, pero es que también se han desinflado las esperanzas de cambio mejorante que, que existían, claro. Entonces por una parte con la modernidad pues estaba todas estas ideas, eh, son tributarias, claro, de toda la, la, la ideología, vamos, que se movió con la modernidad, unida a la fe en el progreso, entonces ese con un racionalismo y realismo ingenuos que desataron y priorizaron el enfoque analítico parcelario con excisiones tan sonadas como las de especie humana naturaleza, individuo-sociedad, bueno, naturaleza y cultura, etcétera, etcétera, podríamos mencionar. Eh, ¿Y qué pasa hoy? En la, con las esperanzas de cambio a la vez se han desinflado, entonces posmodernidad, bueno, justo eso es, no hay ninguna escuela ni nada que, que sea así, pero bueno, en los medios se ha divulgado este término un poco absurdo, porque posmoderno moderno es moda de hoy en latín, entonces, si es post será de mañana, pero entonces no puede ser. Moda. Es una contradicción in términis. Entonces, antes el poder se preocupaba más de la coherencia del lenguaje. Pues esto, esta incoherencia es la que se ha divulgado en los media, albergando pues una retahíla de autores. Y sobre todo promoviendo en los medios, sobre todo un relativismo todavía más ingenuo y extremado, pero a la vez que, paradójicamente. Las ideas de sistema económico, político y de individuo sobre la que se apoyan, pues siguen gozando de una salud excelente y ejerciendo su función encubridora. Entonces es un poco la gran paradoja porque, claro, relativismo, yo soy principal relativizador, como he indicado, pues de, de esas categorías de, de, de, de la ciencia económica, y ahora vamos a verlo, de la política, etcétera. Pero es curioso que sigan existiendo ahí al resguardo de las críticas. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Bueno, pues ya hemos dicho que se perdió la fe en el progreso y eso ocurrió sobre todo en el periodo de entreguerras, cuando la visión lineal del progreso y de la historia pues, se vino abajo y empezaron toda una serie de autores a ver, pues, eh, interpretar la historia, pues, como auge y caída de civilizaciones, etcétera. Se vio que la historia había sido testigo de un número pequeño de supersistemas culturales o civilizaciones que se manifestaron de forma unitaria, diferenciándose unas de otras. Como estos sistemas, bueno, se apoyaban, claro, en determinadas previsas o valores que articulaban todas sus partes y como todas ellas pues iba caracterizando por eh, rechazar pues lo que no eh, eh, eh, tenían eh, y eh, recoger lo análogo, rechazar lo diferente y sobre todo es evolucionaban pues eh, con fases de auge, decadencia, desintegración, entonces hemos podido asistir a todo esto. Entonces la otra gran novedad de donde estamos hoy es que hoy día la ideología de la civilización industrial se ha globalizado, entonces se ha extendido por el planeta, porque hasta ahora, bueno, pues caía el imperio romano o, eh, eh, eh, eh, qué sé yo, el Egipto de los faraones o lo que fuera, bueno, pues estaba ahí en, en un... pero hoy día es que la civilización industrial pues ha globalizado eh, esa ideología dominante al mismo tiempo que ejerce como principal fuerza geológica movilizando pues, más materiales pues, cual, que cualquier otra fuerza entonces lo que se ha llamado antropoceno entonces son las tres cosas, por una parte civilización industrial ha extendido sus ideas e instituciones es decir generando un paradigma sociocultural y se ha hablado otra vez de paradigma para referirnos a esto o bien el paradigma socio -institucional, o esto es lo que en su día pues en Leomo Diplomatic se llamaba pensamiento único, estas cosas, ¿no? Bueno, Y su presencia sobre el planeta, claro, es súper determinante porque mueve más tonelaje que cualquier fuerza geológica, pero encima es que la especie humana es la que tiene mayor peso entre todas las especies y entre los mamíferos, el 97% en peso es la especie humana, y los animales que tiene a su servicio, vamos, para alimentarse, para criar, para etcétera, es 97%, entonces que los mamíferos, una especie, pese el 90, ya bueno, todo esto es lo que encaja con esa nueva era llamada antropoceno, que es un poco, que entonces cualquier cosa que haga la especie humana, pues claro, tiene ya incidencia planetaria. Pero al mismo tiempo, bueno, pues generaliza también ha globalizado pues sus crisis, por lo tanto crisis ecológica ya estábamos comentando con Jorge, etcétera, y generando a la vez bueno nuevos conocimientos e instrumentos. Entonces para el tema que nos ocupa entre los nuevos conocimientos respecto a los años 20 que decíamos con estos autores, pues yo creo que se ha abordado algo más sobre la configuración y evolución de los paradigmas socioculturales. Y, y bueno, entre otros autores, podríamos citar a muchos, pero quizá en la biología del conocimiento, del conocer pues, de Maturana, por otra parte sociología del conocimiento, Sult, y teoría de los sistemas sociales, de Luhmann Entonces, en ese sentido, pues si, si aproximamos ahí, pues la biología del conocer, pues nos indica, sobre todo quiero subrayar, que un determinado paradigma que es el que genera... Eh, permanece incuestionado porque genera puntos ciegos cognoscitivos, que es lo que indicaba al principio, es el, pa el papel la función precisamente de ocultar, eclipsar pues ciertos aspectos y entonces ahí eh, eh, después la sociología del conocimiento pues sobre todo es que analiza cómo se construye y retiene socialmente determinadas elaboraciones que se asumen como realidad y entonces son tres fases primera, se formula un mundo, se objetiva o cosifica ese mundo socialmente producido. Tercero, se acepta de forma generalizada el mismo como si fuera algo universal u objetivo. Eso es lo que vamos a ver con la ciencia económica. ¿no? Ahora, como ejemplo, teoría de los sistemas sociales... Pues bueno, un poco es ver cómo eh, conectan eh, desde, vemos individuos, sociedad, sistema político, sistema económico, todo esto está conectado, entonces se conectan todas las piezas bajo la batuta del paradigma dominante eh, reteniendo y soslayando información, claro, es un poco el tema. Bueno, y entonces por, como ejemplo... Pues eso de formulación de un mundo, objetivación o cosificación de ese mundo y aceptación generalizada, pues vamos a poner el ejemplo de la invención de la economía. Entonces, bueno, se puede decir, bueno, pero joder, ¿qué dice este hombre? Si la economía existía siempre, ya eh, desde Aristóteles o no sé qué, o luego, eh, bueno es que en la economía como disciplina independiente no aparece hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, yo trabajo en la economía en la evolución, el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de 1727, la palabra economía no designa ninguna disciplina porque no existe. Entonces, dice, ah, pero bueno, entonces no se hablaba de los precios, del dinero, del comercio. Sí, sí que se hablaba. Pero eso se consideraba que estaba vinculado al poder, entonces se hablaba en memoranda para la corona o a la moral, entonces en manuales de confesores se hablaba, pues claro, de, de todos estos temas, por ejemplo, la suma de tratos y tr tratos de tomas de mercado, pues esos dos volúmenes es un manual de confesores en la época de eh, justo el descubrimiento de América y la, ya la intervención sobre las colonias entonces la cuestión está en que estaba vinculado al poder o a la moral entonces, ¿cómo se emancipa como disciplina independiente? Bueno, hay que advertir que ya se había emancipado anteriormente la política, ya desde Maquiavelo en adelante, etcétera se va emancipando y resulta que claro, ves que eh, eh, pero ahí bueno en el caso de la economía pues es en el 18 con los autores franceses o llamados fisiócratas los que cuando ya viene el racionalismo y la ciencia parcelaria todo esto y tal la agronomía se hacen experiencias estos autores las hacían veía que plantaban un grano y salía una espiga con muchos granos había un producto entonces claro es con esa idea de producción donde empieza a surgir esta disciplina independiente como cuya finalidad es, como la define el jefe de filas de estos autores, Gene, era acrecentar la riqueza renaciente sin menoscabo de los bienes fondo. Entonces eso, por lo tanto, como era bueno para todo el mundo, se emancipa ya de la moral, del poder, eso es bueno de por sí, se racionaliza como una disciplina ya que trata de acrecentar, pues, esas riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. Hay que advertir que esto transcurre en un siglo que va entre la publicación de los Principia de Newton y el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, es decir, en un siglo en el que Está en auge la filosofía meganicista, pero permanecen las creencias alquímicas y se veía, eh, predominaba esa visión organicista del mundo, que describió también Platón en su Timeo, ¿no? como un gran organismo. Entonces se pensaba... Pues que los minerales crecían en el seno de la tierra y se perfeccionaban, no solamente crecía, pues claro, los, el mundo animal, vegetal, sino también mineral, que los continentes dilataban sus límites, de ahí que esta disciplina ...trataba de orientar a gestionar... ...pues ese crecimiento generalizado... ...de riquezas renacientes... ...de ahí que en el tablo Economic de Kené... ...obra cumbre de este autor... Eh, ...pues aparezca en la cabecera... ...los bosques, la pesca... ...como eh, actividades productivas... ...de riquezas renacientes... ...pero también las minas las incluye... Eh, ...precisamente... ...porque están vinculadas a la madre tierra... ...bueno, pues entonces ya podemos concluir... ...advirtiendo bueno que este autor subrayaba muy mucho que producir no era meramente revender con beneficio sino acrecentar riquezas renacientes y menoscabo de los bienes fondo entonces ya eh, concluíamos rápidamente que la economía apareció como disciplina independiente allá por el siglo 18 fruto de un variedaje entre la filosofía mecánica y la alquimia y basó su idea de sistema económico sobre la metáfora de la producción y de ahí que el objetivo del crecimiento Aparece estrechamente vinculado, es el afán de acrecentar pues, esa riqueza renacientes, sin menoscabo de los bienes fondos, acordes con la vieja visión organicista del mundo. Eh, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Claro, en el 18 ya se va cayendo todo esto y las creencias alquímicas, todo esto desaparece ya porque no ya con el Tratado Elemental de química, sino la cristalografía, la mineralogía, la geodexia, que, que mide el arco del meridiano ya como base del metro, como unidad invariable de longitud, es decir, que no crece, el planeta aparece, entonces, ¿todo esto dónde va a parar? Pues entonces, eh, va a parar a, a la economía clásica, que es donde dice, bueno, pero esto está abocado a un estado estacionario, por fuerza, puesto que los continentes no dilatan sus límites. Pero vamos, aquí lo que quiero advertir, vamos, que desde la antropología estos autores pues señalan que la noción de producción no define la forma en que las sociedades cazadoras recolectoras conciben sus actividades y procesos relacionados con la subsistencia y tampoco lo hacen las grandes civilizaciones por ejemplo en china en la india etcétera etcétera todo esto no se tiene de pie no hay eh, en estas sociedades asocian su intendencia a procesos continuos de interacción distancias que conviven o se equilibran sin que haya una fundamental originaria o creadora por ejemplo, entre el yin y el yang, entre el cielo y la tierra, y es que ni siquiera en el 18 en Occidente se pensaba que la especie humana fuera capaz de producir nada, sino de colaborar con la naturaleza en aumentar y perfeccionar sus frutos, primero mediante el rito y después con la experimentación racional. Entonces vemos cuál ha sido el desplazamiento ideológico cuando se construye un mundo con esa noción de sistema económico, sobre esa metáfora de la producción, entonces eh, antes, desde Aristóteles en su De animalibus, a Copérnico su De revoluciónibus, ponen esta frase: la tierra concibe por el sol y de él queda preñada dando a luz todos los años. Se ve que bueno, pues es, eh, esos procesos, digo, los que generan las riquezas. ...que se trataba luego de propiciar, bueno, pues muy bien, esa creación de la madre tierra, etcétera, ese maridaje de sólida tierra... ...pero ya William Petit, un autor, pues más o menos de la época de los fisiócratas, viene a decir que la ecuación natural es la que tiene... ...el trabajo es el padre y la riqueza es la madre, y dices, ala, las potencias celestes han desaparecido, y viene otro ingrediente activo y masculino que las sustituye, es el padre trabajo, y dices, ala, entonces eh, ya viene Smith que ni más ni menos en la primera frase de su riqueza de las naciones dice, el trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte de todas aquellas cosas útiles y necesarias para la vida, dice, ala, Qué fuerte, ¿no? Desde el aire que respiramos, el agua, todo, que tendrá que ver con el trabajo, no sé. Pero entonces ya todo esto cuela. Y entonces dices, claro, hay un desplazamiento ideológico y entonces ya, por último, dices, bueno, los, los, los clásicos, pues, pues está la tierra, el trabajo y ya viene un modesto ayudante que es el capital. Entonces ya con los neoclásicos... Y dices, bueno, si la tierra es sustituible por, y, el, y el trabajo son sustituibles por capital, pues el capital es el factor limitativo último, es expresable en dinero, luego se cierra el círculo, el razonamiento económico ya en lo monetario, entonces ya es un poco lo que ocurre después de que todas las ciencias de la naturaleza echaron por tierra esas creencias que dieron pie a que surgiera ese mundo, que luego era incoherente con el mundo físico, pero entonces se desplazó y se mantiene hoy día bien vivido y coleando, pero en el mundo aislado del razonamiento monetario. Entonces es el reduccionismo monetario, es lo que yo llamo la ruptura epistemológica, la economía se consolida aislándose, a finales del 19 y en el 20 la economía se afianzó como disciplina independiente cortando el cordón umbilical incómodo que la unía al mundo físico eh, y entonces para circunscribir su sistema económico en el universo aislado de los valores de cambio cayendo en el reduccionismo monetario y bueno pues entonces no otra cosa es la, ya incluso después de la guerra mundial aparecen las cuentas nacionales que ponen todas las casillas ya monetarias eh, entonces ya le dan esa eh, eh, eh, eh, parece que es algo de carne y hueso ¿no? cuando era una invención eh, claro de la mente humana entonces ya se cifra eh, todo esto tal se pone el agregado de producto ¿no? y entonces es lo que las cuentas nacionales hacen y entonces eh, lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta decía que ne, Producir no es para nada revender con beneficio, sino acrecentar riqueza de sin menos caos de los bienes fondo, pues acabó siendo revender con beneficio porque no otra cosa es el saldo de valor añadido que recoge el agregado de producto de cuentas nacionales. Es valor en venta de unos bienes y servicios menos lo que se ha gastado para obtenerlos. Es un saldo meramente monetario. Entonces, en este sentido ya viene pues la función encubridora después de esta ruptura epistemológica ...de la economía estándar... ...es que la idea usual del sistema económico... ...desvió la atención desde la adquisición... ...y redistribución de riqueza... ...hacia la producción de la misma... ...mediante el trabajo... ...todo es producción ya... ...la metáfora... Eh, ...vamos, todo lo que hay en ese agregado... ...claro que puede haber las cosas variopintas... ...pero se infunde sobre ellas... ...la metáfora bonacible de la producción... ...aunque sea mera extracción y deterioro... ...claro, porque los minerales no crecen... ...en el seno de la tierra... ...ni se perfeccionan, entonces... Resulta que, claro, eh, la metáfora absoluta de la producción y la mitología del trabajo y el crecimiento encubren los procesos de adquisición y los daños físicos y sociales, y aparece, por lo tanto, un medio ambiente inestudiado por el sistema, que es un poco lo de los puntos ciegos de Maturana, que subrayaba, ¿no? Las ideas de producción y de mercado a la vez eliminan la moral y el poder, ya lo hemos indicado, del escenario económico, que curiosamente es el que subordina hoy día a los políticos, entonces en ese sentido, esto volveremos después sobre ello... Puntos ciegos del medio ambiente inestudiado por el enfoque económico estándar. Bueno, la metáfora de la producción y la meta del crecimiento apuntalan la visión lineal de la historia gobernada por el progreso. Entonces, eh, se mantiene, ya no se habla de progreso sin más, pero sí, sigue sí el crecimiento y de todas estas cosas o el desarrollo, dejando un medio ambiente inestudiado, medio ambiente físico, que es lo que... Eh, se ha naturalizado de por sí la palabra medio ambiente como si fuera algo objetivo cuando es fruto de mira de, de la corte de miras pues del enfoque económico ordinario ¿no? entonces esa creación de, de, de la ideología económica dominante es la propia palabra medio ambiente que se entiende eh, pero luego es que lo que no se habla es que hay un medio ambiente social también y sobre todo un medio ambiente financiero digo ala la ciencia del dinero y del lucro y tal y pues sí, entonces resulta que, como vamos a subrayar, el enfoque económico ordinario, con, oficiando con sus cuentas nacionales, con la, el, el agregado de producto, etcétera, etcétera, el cuadro macroeconómico, pues resulta que soslaya todas las formas de lucro que quedan fuera. ...de esa noción de producción... ...por ejemplo aquí en este país... ...que ha vivido toda la que ...pues todas las pluralías generadas... ...etcétera, etcétera... ...todo esto no sale en la foto... ...del agregado de producto o cuentas nacionales... ...de ahí que no sirva... ...para interpretar bien lo que está pasando en los países... ...de pronto éramos un país rico... ...y luego pobre... ...alá, ¿cómo se entiende eso? ...alá, pues es que eso... ...si no se ven esas otras dimensiones patrimoniales... ...que no salen en esos agregados pues entonces no se entera uno de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos por lo tanto cómo se ha ido reduciendo el objeto de estudio desde todos los recursos la biosfera y los recursos objetos directamente útiles directamente útiles y apropiados apropiados y valorados en dinero apropiados, valorados y producidos quiere decir que se les infunde valor y esa es la noción de producción ¿no? y es lo que recoge el agregado del PIB el famoso PIB entonces claro, la metáfora de la producción avala la meta del crecimiento del PIB y entonces se consolida la economía recortando su objeto de estudio a ese cuadradito pequeño de ahí entonces ¿qué pasa? que eso se puede acrecentar a costa de deteriorar todo lo otro que, que no sale en línea de cuenta entonces la pelea entre economía y ecología está servida de antemano porque para la ecología el objeto de estudio abarca toda la biosfera y los recursos, etcétera, mientras que eh, eh, en la economía ordinaria son esos agregados en, en referidos monetarios, claro, referidos a un país, a una empresa, a lo que sea ¿no? eh, bueno, entonces ya eh, bueno, por abrir un poco el tema claro, la propuesta mía es eh, lo que llamo enfoque cointegrador promover el principio de integración en vez de parcelación del conocimiento, entonces por lo tanto eh, eh, a empezar a razonar de los recursos cuando existían antes de que hubieran sido valorados y luego por desgracia siguen existiendo físicamente pero en forma de residuos, ¿no? Entonces, es decir, ampliar el campo, el objeto de estudio considerando todo el metabolismo en términos físicos sin prejuicio de que haya una parte ahí como se ve que eso se valora con valor monetario y se consume el valor monetario, bueno pero el consumo que llama la economía pues no consume el objeto sino que normalmente por desgracia pasa a ser residuos, todo esto en un territorio porque por fuerza no puede caer más que en algún territorio claro, y habrá que ver y con una flecha de tiempo irreversible que es un poco el enfoque termodinámico, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, entonces, eh, ahí tendríamos que razonar por una economía de sistemas, que entonces vemos cómo se ha enriquecido la vida en la Tierra, pues por el sistema biosfera, que cierra ciclos de materiales, y en puridad aquí no hay ni recursos ni residuos, sino que todo es objeto de una utilización posterior, la primera materia prima en tonelaje de la fotosíntesis, es que es el agua, pues es el motor solar en el que con la fase atmosférica lo vuelve a sacar del sumidero de los mares, etcétera, va, lo, lo, lo coloca en posición en cota y calidad y vuelve a introducirse con el ciclo hidrológico: eh, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nutrientes, la fotosíntesis, los animales, la vaca, etcétera, etcétera. Luego los organismos descomponedores de toda la materia materia orgánica que generan el humus es decir aquí no hay ni recursos ni residuos pero cuál es la clave por pues la diversidad porque un organismo no puede vivir comiéndose sus propios detritus entonces tiene que haber una diversidad súper grande pues que una cosa son las bacterias descomponedoras o lo que como decía Lynn Margulis pues hay en, el, en el, los intestinos de la vaca que hay un mundo ahí ¿no? entonces claro pues es la, la diversidad que es lo que permite ese cerrar ciclos claro pues la tierra es un sistema abierto por la energía solar pero cerrado en materiales ¿no? entonces claro pues la clave de la historia es que se cierran los ciclos de materiales y ahí se ha podido enriquecer la vida. Sin embargo, ¿cuál es nuestro problema? Que la civilización industrial pasa de eso empieza a apoyarse en extracciones, los combustibles fósiles, el hierro, toda la... Eh, y entonces ya qué pasa pues en la medida en la que se parcelan los procesos cada proceso lo que requiere recursos y genera residuos es decir que lo que no existía en la biosfera, que no había ni recursos ni residuos, pues se multiplica y entonces claro el sistema si es algo insostenible es esto porque muere por definición en cuanto que tiene un peso importante ...por escasez de recursos que va degradando... ...y por exceso de residuos, ¿no? Bueno, entonces no es el objeto de tenernos aquí... ...simplemente ir a ver dónde va a parar todo esto... ...y entonces por una parte es que se acelera... ...la base de recursos planetaria... ...con ese razonamiento económico... ...que lo que genera es un parasitismo... ...puesto que se... ...a la metáfora de la, de la producción encubre todas las extracciones y deterioros, pues ¿tán? entonces se acelera el deterioro de la base de recursos planetaria, entonces eh, no exige reconvertir residuos en recursos sino que bueno alegría y optimismo entonces lo que se generan son saldos monetarios positivos y ya está ¿no? entonces eh, cargando pues todas las pérdidas claro, sobre todo lo que se llama medio ambiente no inestudiado por ese enfoque no entonces el territorio se extiende a la vez en núcleos atractores de población, capitales y recursos y áreas de abastecimiento divertido. Es decir, que eh, o islas de orden y mares de entropía, son un poco las dos cosas, una cosa polarización social y territorial, junto con ese deterioro generalizado de la base de recursos planetaria. Entonces aquí, bueno, en lo que habíamos trabajado pues, con, con Antonio Valero en el último trabajo, ya, llamado Tanatia, pues es donde se ve el horizonte, se cuantifica y se ve la composición química del estado del planeta en máxima entropía hacia lo que la va empujando a pasos agigantados la civilización industrial, que la va aproximando a un planeta pues con una ausencia de recursos minerales y fósiles y con una atmósfera de hidrosfera degradadas sobrecalentadas por el cambio climático, etcétera. Entonces ahí esto, esto está unido en este enfoque Quiero decir que, el, por ejemplo, el derretir los hielos de la, de, de, de la Antártida, pues según Antonio, el trabajo de Antonio Valero, costaría 9.000 veces los combustibles de, fósiles de la Tierra reponerlo, subirían los mares 70 metros, etcétera. Entonces es un paso muy fuerte hacia un mayor grado de entropía en el que el gradiente de temperatura se reduciría, la potencia de los motores caería, quiero decir que es implicaciones de todo tipo quiero decir que lo que es absurdo es abordar el clima como si fuera algo cuando en realidad está conectado y es el resultado último de todo lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues no esto es lo de Tanatia, el último libro que vamos a tener el gusto de tener aquí Alicia Valero, autora pues de, de, de, de con Antonio de, de Tanatia y este es el primer libro, de Desarrollo Económico y deterioro Ecológico, que este sí está accesible en la web de la César Manrique el que el primer trabajo que hicimos con Antonio Valero en esta línea que después ha habido seis tesis doctorales y todos estos trabajos de forma que aquí, bueno, pues se ve cuál es el horizonte al que se está empujando al planeta Tierra vamos, en ese sentido aquí se conecta también en este libro eh, con los otros modelos, modelo Gaia, entonces modelo MEDEA que es un poco por lo, los eh, sobre todo los paleontólogos, que se ve pues la de extinciones que ha habido, etcétera. Y entonces, pero en realidad el modelo este de Tanatia pues casi es el más preciso cuantitativamente y bastante inequívoco. Entonces, la cuestión está en que en las instituciones y reglas del juego en que se apoya la polarización social, que es la otra dimensión. Entonces, claro, pues bueno propiedad igual, organizaciones jerárquicas, claro, de por sí empresariales y políticas. Comercio, pues los pobres venden barato, como decía Juan Martínez Salier, que eso es lo que hemos formalizado Antonio Valero y yo con lo que llamamos la regla del notario, es decir, que simplemente eh, no podemos entrar ahora, pero simplemente es que la, los escalones finales de comercialización, venta, gestión, son los que se llevan la parte del león de la creación de valor, entonces, mientras que las fases más penosas en trabajo, eh, eh, más con más daño ecológico, con más coste físico, de extracción, de elaboración, pues la siderurgia, el no sé, todo eso se lleva muy poquito pues del valor. ¿no? Entonces hay una asimetría súper potente. Y ya eh, lo que es, claro, entonces los países eh, los países ricos son ricos porque se ocupan de esas fases más valoradas, claro. Eh, pero luego son las finanzas en las que hacen que el sistema monetario internacional pues, atraiga el ahorro de los pobres a través de lo que yo llamo creación de dinero financiero, que es todos los títulos que hoy día suplen las funciones del dinero y ejercen como atractores eh, pues de, del ahorro del mundo. Y entonces es lo que redondea un poco esta fuerza, esta polarización social y territorial, porque subrayemos ya rápidamente el, mundo, el medio ambiente físico, entonces que soslaya el proceso de financiarización que priorizó la creación de valor en el comercio de activos patrimoniales sobre el de mercancías, es decir por ejemplo en la España de, de la burbuja inmobiliaria, pues claro, el comercio de activos patrimoniales y las pluralidades todo eso dejaba muy pequeño a, a todos esos agregados que salían en cuentas nacionales de renta o de esto se quedaba muy pequeño porque iba por otro lado, entonces el sistema financiero es un instrumento hoy día que otorga más poder a los más poderosos que son capaces pues de emitir todos estos títulos y atraer encima el ahorro del mundo con lo que se cierra el círculo de la dominación. Entonces eh, se ignora eh, toda esa ideología económica dominante eh, que... Eh, el desarrollo no es, no es cosa de producción sino de poder y posición es decir que mientras que perdura la creencia parece que es lo que se quiere hacer creer eh, que un país desarrollado es un país muy productivo eh, que ahorra mucho y puede prestar al resto del mundo, etcétera, porque es un poco el enfoque de Adam Smith la laboriosidad el trabajo, la producción todo eso, entonces por eso pues, puede ser desarrollado eh, pues para nada. Entonces un país desarrollado ejerce su poder como atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo y de ahí lo que rompe por completo este esquema, claro, desde dentro, es el de Estados Unidos. Paradoja, el país más rico del mundo, Estados Unidos, es el más endeudado. ¡Hala! ¿Pero cómo es posible esto? Pues sí. Entonces, según datos del propio Fondo Monetario Internacional, pues en balance eh, ha superado los 7000 mil millones eh, de eh, billones, es decir, billones en español, es decir, millones de millones entonces, de euros ¿no? Entonces la deuda en balance respecto al resto del mundo a la peris ¿cómo es posible esto? y no le exige nadie la deuda. Ah, es que lo que hace es emitir pasivos no exigibles desde el propio dólar, que es un papelito y que no tiene ya correspondencia con oro ni nada, le da la maquinita y venga desde las mafias rusas a los no sé qué con los fajos de dólares. Es decir, que es la fábrica de dinero mundial, Estados Unidos, y de dinero financiero, es decir, todos los títulos que emiten las empresas, eh, las multinacionales, etcétera, pues con eso en papel, que entonces ahí suple las funciones del dinero y todo esto es lo que hace que en balances si se hace el balance, es como ofrece el FMI, pues aparece toda esa deuda, pero es una deuda no exigible, porque claro, quien tiene un euro o tiene un dólar o tal, no puede exigir nada a nadie podrá comprar lo que pueda comprar y si hay inflación, comprará menos o más, pero no puede exigir nada a nadie entonces, todos estos son pasivos no exigibles o bien se titulizan los exigibles, como eran las hipotecas subprime y se envía el riesgo a, a todos los mercados financieros internacionales para los que lo han comprado que carguen con el muerto no entonces quiero decir es la capacidad del poder entonces de generar esos pasivos no exigibles que todo el mundo eh, quiere y, y etcétera, y ahí meten el ahorro, los compran, etcétera, y, o titulizar los suyos exigibles. Entonces, bueno, pues entonces caracterización de un país desarrollado trascendiendo la metáfora de la producción. Es decir, que podemos, como se eh, emplea la palabra deconstrucción, pues hombre, habrá que deconstruir esa noción de producción anclada a la metáfora de la producción y tal, ¿no? Entonces, pues un poco lo que hago, pues en el libro este de las raíces económicas del deterioro ecológico y social, es ver que, bueno, ¿cuál es un país desarrollado? Hombre, el que en lo comercial tiene una relación de intercambio favorable frente al resto del mundo, es decir, se coloca en las zonas más valoradas de la curva del notario, claro, pilla ahí en el comercio, ¿no? Panorama financiero, pues es capaz de atraer capitales del resto del mundo o, como digo, titulizar eh, sus propios pasivos exigibles para que echar el riesgo eh, al resto del mundo. Eh, panorama físico, pues en general los países ricos son deficitarios en recursos y excedentarios en residuos, es decir, que usan el propio planeta... ...como base de recursos y sumidero de residuos. Esto sobre todo ha sido ya, hombre, porque en la revolución industrial el hierro y el carbón eran muy abundantes y distribuidos por todo el planeta pero ya luego el petróleo, el gas natural y toda una serie de sustancias, pues no están tan bien distribuidas. Entonces, claro, justo viene desde Oriente Medio, ¡buah! viene el petróleo desde Venezuela, desde donde sea, tal, pues a esos núcleos, claro, de Europa, entonces Japón, Estados Unidos, claro, o el taller pues del mundo que hoy día se ha desplazado, claro, hacia el sudeste asiático, ¿no? Panorama demográfico atrae población del resto del mundo, entonces el, ese es el tema, que con esos escaparates y esas valoraciones pues, de, que se consideran mucho más elevadas ¿no? en, en, en esos países ricos, esos escaparates de la sociedad de consumo, ejercen como atractores de población del resto del mundo y esto plantea ya un, fue un problema grave. Entonces, bueno, pues curiosamente desde este enfoque, eh, desarrollado es depredador. Eh, bueno, ¿por qué? Porque claro, si un país tiene la relación de intercambio a su favor es porque otros no la tienen. Si un país atrae capitales del resto del mundo es que otros se les escapan los capitales, etcétera, etcétera. Si un país usa el planeta como base de recursos y sumide los residuos es porque otros le otorgan de sus territorios pues los recursos y asumen eh, los residuos, ¿no? Entonces, esto para nada es una cuestión eh, claro polarizada no entonces si unos están arriba es porque otros están abajo entonces lo que no tiene sentido es plantear con esa metáfora de la producción como si todo el mundo pudiera salir de rositas por ahí desarrollarse etcétera si por sí mismo cuando la realidad es algo relacional que es de cajón si estamos en la globalización pues están relacionadas las partes entonces esto es un poco lo que hay que visibilizar y lo que el enfoque y la metáfora es absoluta de la producción encubren porque metáfora absoluta en metaforología quiere decir eh, que es una metáfora sobre un tema relevante que entonces añade juicios de valor sin respaldo ni racional ni empírico alguno que es un poco producción, producción pero de qué si, si a lo mejor es extracción es mera elaboración o uso, quiero decir que eh, es un cajón desastre que no se sabe lo que hay dentro pero por el solo denominarlo así sí que crezca, que crezca dice, pero hombre, habrá que ver lo que hay dentro y lo que deja fuera ¿no? bueno, pues entonces en el enfoque depredador presa lo hemos aplicado desde hace mucho tiempo en Extremadura saqueada o en este otro libro sobre la incidencia de la especie humana sobre la faz de la tierra y entonces se ve que los patrones demográficos son muy diferentes los de depredadores y presas, aquí en la probabilidad de supervivencia vemos eh, que, claro, los depredadores eh, tienen eh, mucha eh, más años de vida, más, más tiempo, pero encima eh, ya luego se derrumba, pero muy al final, entonces, mientras que las presas, pues claro, tiene una mortalidad desde los inicios y entonces, bueno, no vamos a entrar aquí en más detalles demográficamente, claro, las presas son mucho más prolíficas que los depredadores y desde los primeros escalones de vida ya crían como mucho antes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se estudia en ecología pero ¿en qué curiosidad que la especie humana se ha extendido entonces hay países que están más cerca del modelo presa, entonces ahí vemos Madagascar, por ejemplo, y otros van avanzando un poquito hacia ese modelo depredador puro, que son los que están ahí, pues Estados Unidos, entonces Francia, España, Japón, etc. ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí en esta escisión de la especie humana que ya se observa? porque en el mundo animal, entre los mamíferos, esto no existe, claro, solamente quizás se pueda ver algo parecido en los llamados insectos sociales, donde hay unas funciones muy diferenciadas ¿no? pero en los mamíferos esto no existe, que se, se extienda una misma especie con patrones demográficos tan diferentes cuando luego encima entre países podemos Estados Unidos arriba, pero es que si cogemos Nueva York, pues en el Bronx resulta que la esperanza de vida está por debajo de la de Bangladesh entonces es que esa polarización social no solo es norte-sur que es un poco burdo ¿no? de, de, entre países sino que encima dentro de los países pues por barrios incluso dentro de las ciudades pues eh, se extiende esa esa polarización no entonces bueno pues hoy día hay eh, autores pues como Braidotti Arari Homodeus poshumanismo todas estas cuestiones pero yo para mí sobre todo la cuestión clave, lo que estamos discutiendo es si, la, si va camino de extindirse la especie humana o recobrar pues, la igualdad, que es un poco el tema desde los derechos humanos y todo esto que se postula, pues la igualdad Entonces, o la escisión, entonces porque extinción, claro, evidentemente hay el deterioro ecológico crisis ecológica todo esto y bueno sin duda cuando el sol deje de brillar con la actual intensidad pues bueno, es que desde cajón que la especie humana se acabará extinguiendo como otras muchas se han extinguido es decir es, es algo pero yo creo que lo que es más inmediato más que la extinción es la excisión y entonces en ese sentido es que esto es lo que en los libros estos de Braidotti, Arari y todo esto, pues claro, ven que es que hoy día existe un conocimiento que permite acelerar esa escisión por medios exosomáticos, porque resulta que. Eh, en la historia de la biosfera, pues claro, se han extindido muchas especies, pero claro, ha, ha habido pues, un periodo de tiempo larguísimo para que aquello se fuera extendiendo, etcétera. Pero es que hoy día con los medios exosomáticos se puede forzar eh, de forma artificial, digamos, esta excisión eh, de la especie humana, que es lo que va a camino de producirse, digo, por las tendencias actuales, si no se le pone remedio que es un poco lo que estamos discutiendo en este curso. ¿no? Entonces, el enfoque económico estándar, ya para ir rematando, eh, soslaya las raíces del deterioro y la polarización social. Por una parte, el reduccionismo monetario, que digo, pues valora solo el coste de extracción, no considera para nada... De reposición, esto eh, al mismo tiempo se impone la creciente asimetría entre el valor monetario y coste físico y humano de los procesos, que es un poco lo de la regla del notario que he indicado. Marco institucional, pues avala derechos de propiedad desiguales, organizaciones empresariales y políticas jerárquicas nicho de psicopatías, como hemos indicado, vamos, hay trabajos que se ve que entre a los que llegan al liderazgo, el porcentaje de psicópatas, bueno, es muchísimo mayor que la media de los países claro, porque ahí justo es un caldo de cultivo para que se promuevan los psicópatas en ese tipo de organizaciones jerárquicas no entonces, eh, claro eh, pues y un sistema financiero que amplifica la desigualdad Claro, con, con, con estos mimbres salen esos cestos, quiero decir, resultado obligado de deterioro ecológico, polarización social y territorial. Si no se pone, si no se discute y el enfoque económico ordinario no considera para nada estas cuestiones de, de la regla del notario y todos estos instrumentos que es lo que hemos sacado a colación. Entonces, bueno, y ya en lo político, que es un poco lo que hemos venido subrayando... Es la democracia representativa la que nos cuela, por una parte, una visión atomista de la sociedad, considera como suma de individuos, y un sistema que escinde el cuerpo social entre una clase política de gobernantes activos agrupados en partidos y el resto de gobernados pasivos ajenos a la política, a las que solo se les pide que cada X años vayan a votar o esas cosas, pero el resto calladitos mucho mejor. Entonces, un sistema político a la vez cada vez más huérfano de poder independiente y tributario del poder económico, entonces, los políticos conseguidores. Entonces, mutaciones generales a subrayar. Pues eh, la metáfora de la producción de riqueza oculta el predominio de la extracción, adquisición y deterioro y respalda a la fe en el progreso la idea de mercado santifica el lucro cualquiera que sea parece que es bueno Soslaya el desplazamiento y acumulación del poder hacia el campo económico empresarial hay empresas capaces como hemos indicado de crear dinero de cobrar peajes conseguir privatizaciones a precio de saldo reclasificaciones concesiones etcétera etcétera manipular la opinión antes el estado controlaba las empresas con el poder absoluto y con todo esto Hoy día son las empresas y empresarios los que controlan el Estado. Maquiavelo para directivos, bueno, es que me gusta poner aquí esta colección de libros de empresa, Gestión 2000, y claro, aparece Maquiavelo para directivos, porque para ejercer ese tipo de gestión y de todo eso, para nada la, la, es Smith a quien hay que recurrir, sino más bien la Biblia está en Maquiavelo para, para trapichear por ahí y conseguir entonces, claro, pues un juego de suma cero en el que van pillando y tal, ese es de adquisición de riqueza, para nada es de producción y entonces todo esto esta sociedad jerárquica pues entonces nos renace, claro, en en España teníamos experiencia de un caciquismo agrario, estamos en un neocaciquismo empresarial, inmobiliario financiero, que es lo que ha culminado en este país. Aquí vienen por los libros de Economía, Poder y Megaproyectos, o los Megaproyectos en Andalucía, donde se saca a colación, pues como el empresariado español que después de, claro, esa escuela tan potente que tuvo con el extraperlo y los trapicheos de la posguerra en época de Franco, pues ha ido a parar a donde ha ido a parar, claro, que es lo que aflora ahora en los tribunales eh, por doquier, eh, desde, desde la cúspide del empresariado, que están eh, todos condenados, procesados, etcétera, hasta, hasta la Casa Real, eh, etcétera, etcétera, hasta expresidentes, etcétera, etcétera, entonces resulta que aquí en estos libros se ve una casuística tremenda asociada a los megaproyectos para distintas formas de pillar, entonces eh, en este sentido pues eh, la moral ...entra de nuevo en economía... ...la habíamos expulsado... ...para que aparezca la ciencia económica... ...al racional... ...ya sin... Momenta, ...y luego resulta que pasa... a la ...pues como entra... ...pues resulta que no por esa economía ordinaria... ...por supuesto... ...sino es más bien... ...por la reforma de los códigos penales... ...entonces... Eh, ...la reforma del código penal de 2015... En España tipifica, ha tenido a la fuerza Orkan, pues que tipificar nuevos delitos porque los únicos que había en principio eran los asociados a la defensa de la propiedad que encajaba con el enfoque económico ordinario, claro, la propiedad sagrada, no sé qué, pero luego resulta que para acumular pues es difícil tener la propiedad inmutable y por otro lado pillando por ahí a mansalva. Entonces dice, ala, ahí hay una contradicción súper fuerte. Entonces, claro, aparece administración desleal, insolvencia punible, administración desleal, ojo, pero un empresario, ¿cómo puede ser desleal? Es la figura del empresario en economía, que no es más que una función de producción, pues tratará de hacerlo lo mejor posible ah, pero es que el mundo no es ese, es que resulta que los que gestionan las empresas tienen una pequeña parte si acaso de propiedad y entonces de pronto eh, pillan para comisiones cosas, vamos, que de, de, es un poco toda la figura de administración desleal eh, que claro, está súper extendida bueno, desde el presidente de la patronal Díaz Ferrán, pues claro ha vaciado eh, viajes Marsal, ¿no? entonces dices, bueno, ¿y cómo es esto? Claro porque ahí tenía un poquito pilla todo esto, entonces deja la empresa por ahí ya eh, vaciada, etcétera Quiero decir que son todas estas prácticas que es lo que no sale para nada en el enfoque bonacible de la producción y los manuales de, de economía, con las empresas que son buenas de por sí, tratan de hacerlo lo mejor posible, etcétera Y ahí hay un submundo que es lo que ha aflorado con fuerza en los tribunales, eh, con unas cifras superpotentes de, de encausados de, eh, y, de, y de casos, etcétera que no podemos entrar aquí, pero si queréis luego en el coloquio, eh, bueno, bajo el paraguas de la producción y del mercado y el mar el mar de la corrupción que hoy aflora en los tribunales, evidencia, y eso es un poco lo que tengo que concluir sin Sacar a colación los 100.000 casos que hay de ejemplos de todo, sino que por una parte es que suele ser legal, es que precisamente se las han ingeniado, por ejemplo en el tema inmobiliario, para dar cancha a lo que llama la ley de Valencia el agente urbanizador que con la gorra reclasifica unos terrenos y pilla una plusvalía ahí donde la mano del poder pone una operación inmobiliaria. Que la palabra operación está tomada en lenguaje militar, es el poder el que pone ahí esa, y no es el libre albedrío de los mercados, para nada, no sino que es la mano del poder, entonces claro, mientras nos estamos entreteniendo en hablar que si la tiranía de los mercados que si no sé qué, pero, pero si es que esto es lo que están haciendo, entonces tiene gran peso económico, es decir, que lo comparas con el agregado producto, todo eso, es que no es nada despreciable, esto habrá de focalizarse y estudiar en primer lugar carácter sistémico, pues claro, no es que de pronto una persona haya salido rana y entonces no sé qué, sino que es que estos son redes y entonces en todos los casos están conectadas muchas personas, entidades participando y manejando distintos instrumentos de adquisición de riqueza entonces corregir la situación actual exige ...estudiar todas las formas de lucro para revisar su interés económico, ecológico y social... ...y penalizar las más dañinas. Es decir, hay que visibilizar ese medio ambiente financiero que genera la metáfora de la producción... ...y entonces, eh, para hacer esto, nos encontramos que no hay ni instrumentos analíticos... ...ni siquiera, eh, pues está clasificado. Entonces, ¿cómo es posible que una ciencia del dinero... Y y del lucro no clasifique las formas de lucro cuando la taxonomía era lo elemental para racionalizar cualquier cosa porque somos tributarios de la metáfora absoluta de la producción y seguimos oficiando, incluso los críticos creyéndonos que es ese, oficiando en ese cuadro macroeconómico entonces hombre, todo esto habrá que trascenderlo, entonces yo un poco lo que estaba en lo que he comentado Jorge Richma, pues haciendo este libro sobre la taxonomía del lucro eh, para ver formas usuales instrumentos luego vienen pues claro eh, justo los sujetos y, bueno vendrían todas, pero aquí tampoco me voy a centrar en esto primero pues claro para lucro cuáles son las formas la primera de lucro pues no es para nada producir con una fábrica mercancías para sacar una plusvalía. En eso es que no sé si habéis visto la película esta de Rossi sobre la mafia napolitana a mano sobre la ciudad, pues claro se carcajean dando un pelotazo inmobiliario allí los de la mafia, de los, aquellos empresarios joder, que tienen fábricas con obreros que encima se les ponen en huelga y no sé qué, qué tontería por favor, pues lo primero es fabricar dinero o conseguir que se lo confíen quienes lo tienen ahorrado. Y es todo el tema del dinero financiero que hemos indicado. Emitir dinero o títulos que suplen sus funciones, captar depósitos, es la creación de dinero bancario, que se llama, ¿no? Porque, claro, está regulado hoy día, se ve y se les permite a los bancos. Claro, usar para negocios propios el dinero ajeno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está regulado. Pones un depósito y ahí ya usan el dinero ese y ya está. Entonces, y claro, pues eso es una forma de lucro perfectamente legal. Revender con beneficio, claro, pelotazos bursátiles, inmobiliarios de empresas, etcétera, pues reclasificaciones de terrenos, privatizaciones, información privilegiada, lograr dinero o ayudas públicas. Bueno, pues claro, nos encontramos... Ahí con que muchos, por ejemplo, los megaproyectos, pues el Algarrobico obtuvo ayudas para el desarrollo regional por tres y pico millones de euros. Pues claro, teniendo la mano del poder, pues pillan por ahí distintas formas ¿no? de subvenciones, desgrabaciones, indemnizaciones, o indemnizaciones que es ahora lo que se llama por lucro cesante, pues qué sé yo, la plataforma está Castor pues recibió 1.367, me parece, millones de, de, de, de euros, 1.367 millones, euros. a finales del 2014, en las épocas de mayores recortes y etcétera, eh, se le dan por no hacerla, ¿no? Entonces, claro, eh, ves que, claro pues eh, conseguir concesiones, contratas ventajosas, es todo el tema de los peajes en la sombra, inflar presupuestos, rebajar calidades, es decir, oh, todo esto pues están ya a largo plazo pues cobrándose las obras de recubrimiento de la M30 con el 7% de interés, los metros de Sevilla y de Málaga con el 8% de interés ahí cobrando durante toda una serie de anualidades y haciendo todos los servicios, etcétera precios, administración desleal, bueno, pues lo que decíamos de vaciar empresas, etcétera fabricar mercancías con precios, elevando los precios y los costes. Claro, es que esto era el enfoque bonacible de la producción, pues ni siquiera se tiene de pie, porque ya, qué sé yo, desde cuando hubo el cartel aquel que rebajaron la vida útil de las bombillas para vender muchas más ahora pues la obsolescencia precipitada de los móviles, entonces las impresoras que colapsan cuando ya se acaba la garantía lo otro que no sé qué entonces aumentar obsolescencia prematura o coger nichos ya pues marcas, modas, etcétera, etcétera claro que es un poco evitar eh, esos nichos al margen precisamente del mercado y la competencia de lo que se trata de huir las empresas es de ese mercado libre, competitivo no sé cuánto, todo es pelea precisamente contra eso ¿no? bueno pues en estas estamos ya vamos a acabar porque y me parece que me he limitada un poco pero perdonarme que es que me acaloro con... <risa> bueno entonces en las que estamos para concluir en refundación oligárquica del poder entonces reina un caciquismo o despotismo democrático corrupto entonces, esto estamos en lo que yo llamo tercera fase de acumulación capitalista. ¿Tercera por qué? Pues porque frente a la acumulación primitiva, que llamaba Marx pues, en las colonias y el pillar pues, los recursos de, de, la, de todos los territorios periféricos, etc., luego estaba la acumulación propiamente dicha por compra, venta, por fabricación y venta de mercancías, con la plusvalía, el trabajo, todo esto, eh, pues estamos en esta otra tercera fase en la que las empresas más poderosas crean dinero financiero y promueven lucrativos megaproyectos y adquieren las propiedades del Estado y del capitalismo local. Entonces, claro, es un medio de acumulación que permite hacerse y comprar todo esto, pues las más de las veces de forma incruenta, porque claro a un empresario que está ahí ...con una actividad ordinaria... ...pues bueno, se encuentra con un dinero ahí... ...que le dan, que en la vida se le había ocurrido... ...¿por qué? Porque la empresa que se lo compra... ...lo ha fabricado... ...es decir, que ese es el tema... Eh, ...Telefónica España hace una ampliación de acciones... ...y con ese papel que ha emitido... ...compra Telefónica del Perú... ...por canje de acciones, etcétera, etcétera... ...quiero decir que es que con el propio papel que emiten... ...pues ¡bam! ...entonces, claro, pero en esas estamos... ...luego, claro, todo eso pues acabará cantando que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Pero en esta fase es en la que estamos, de esta tercera fase de acumulación capitalista, cuya consecuencia es que los beneficios empresariales, toda esa adquisición de riqueza, eh, pues hace que el crecimiento económico ya no suponga mejoras generalizadas de la calidad de vida de la mayoría de la población, que tiene eso sí fijo, que sufragar el festín de beneficios, plusvalías y comisiones originado. ¿no? Entonces, este es el problema. Y claro, sobre todo la gente joven, como tanto desarrollo, tanto crecimiento, ¡Joder, está peor que antes. Entonces, resulta que, que hay, hay, hay más dificultad en encontrar un trabajo digno y, y, y todo es trabajo basura, mucho peor retribuido. Entonces, ¿dónde está esto? Claro, es que no se visibiliza de verdad lo que está pasando porque claro con la metáfora de la producción eso es incoherente, no se tendría de pie entonces el tema es que claro hay insatisfacción general nuevos sujetos históricos y entonces ya vamos para acabar, cambio de paradigma, rechazar falsos atajos bueno pues para ello primero rechazar falsos atajos, es decir reconocer ...que no se puede avanzar hacia una sociedad de personas libres e iguales... ...apoyándose en la idea actual de naturaleza humana, de sistema político y económico... ...con sus instituciones y organizaciones jerárquicas elitistas. Entonces, en ese sentido hay que recordar que desde el libro de la es eh, ...la servidumbre voluntaria, pues la tiranía se apoya precisamente... ...en desencadenar por todo el cuerpo social... Eh, la rivalidad, la competencia, el egoísmo, la avaricia, la desconfianza, el miedo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la democracia tendría que ser al revés, precisamente promover ese tipo de relaciones de, comer, eh, de amistad, cooperación, solidaridad, desprendimiento, confianza, libertad. Entonces, quiero decir que no puede haber un instrumento donde... El, el fin justifique los medios y emplear estos medios pues del egoísmo, la avaricia, todas las historias de, de, que es un poco lo que se postula con, con esas instituciones del mercado y de, de, del sistema político ¿no? entonces segundo, pues construir una filosofía común que reinterprete la evolución humana, como todo esto ya pues, se ha globalizado y oriente hacia la convivencia y la felicidad compartida negando que el afán de acumular poder y dinero sea fuente de progreso y esa filosofía de, de reorientar el proceso de individuación sesgada e incompleta que ha sembrado la actual civilización, paliando el divorcio entre sus promesas de libertad e igualdad y las crudezas de la sociedad jerárquica actual. Entonces, claro, tomar en serio los derechos prometidos, esa, esa igualdad de derechos y tal, pues claro, exigiría, pues poner, priorizar precisamente esas relaciones de redistribución, reciprocidad, frente al intercambio comercial, que esto es todo lo que ha venido estudiando la antropología, relaciones de cooperación, amistad, solidaridad, para subeditar a ellas el contractualismo mercantil y la competitividad imperantes. O bien, re adaptar y someter, claro, a todas estas ideas y principios, las nociones de sistema político-económico. Entonces, el cambio de paradigma, lo que quiero subrayar muy mucho, sobre todo por la intervención de hoy, es que no es solo cuestión de economía o política, sino que supone una reconstrucción de identidades para que pueda tenerse de pie entonces y una recreación de la propia noción de sociedad civil, entonces la que frente a la noción de individuo imperante como categoría pre o antisocial, ¿no? que el individuo ávido de poder, de dinero entonces el homo económico que solo desea enriquecerse y disfrutar es decir, consumidor, emprendedor homo político no quieres mandar todos son déspotas en potencia etcétera eh, pues el resultado es la decisión a la que hemos ido a parar entre una élite de políticos y empresarios activos y una mayoría de gobernados y explotados pasivos, ¿no? entonces frente a esto claro, pues habrá que priorizar eh, la propia noción de persona reconvertirlo de individuo hacia persona, es decir Sujeto moral, que es como individualismo ético, que es lo que decía Javier Muguerza, ciudadano, es decir, sujeto político y económico activo que contribuye a organizar la convivencia y la intendencia, vamos, con capacidad y claro, para eso pues tiene que haber las otras instituciones, pero también ancladas en esta reconstrucción de identidades y recreación de sociedad civil, y entonces, claro, a la vez tendrán que evolucionar pues, la, con la concepción maquiavélico smiciana de la economía y la política y de, de la idea de individuo y sociedad hacia el predominio de la reciprocidad y la convivialidad, claro. Entonces vemos que, claro, tenemos que reintroducir, hemos visto la moral en lo económico, que es un poco lo que está ocurriendo porque la cosa ha llegado a unos extremos ...que hasta eh, los propios códigos penales pues lo han incluido... ¿no? ...pero entonces vemos que están todos estos palillos... ...y entonces ya para acabar me, me gusta poner esta transparencia... ...donde proseguir es según lo que decía Patrick Guedes... ...en su libro Ciudades en evolución a principios del siglo XX... ...una cacotopía en el sentido de, de que era una utopía negativa... En el sentido de que proseguir las tendencias actuales era tanto imposible como socialmente indeseable, porque lo que arrastraba era polarización social territorial, era pues, pues, vamos, frustración, etcétera, etcétera, luego crisis ecológica, todo. Entonces, sin embargo, luego pues, reconvertir lo llamaba eutopía porque desde el punto de vista de la racionalidad, ciencias de la naturaleza, de todo, parecía pues, como mucho más viable por una parte, y deseable globalmente, claro eh, eh, pero eso veía que el peso de la ideología dominante, de las instituciones de los intereses establecidos eh, resulta que mantenían se agarraban y perpetuaban el statu quo, entonces por eso lo llamaba e utopía es decir utopía positiva ¿no? entonces vamos, aquí pues, por subrayar una vez más todos los palillos que claro aquí es un pequeño esquemita de nada ¿no? pues claro, reflexión económica bueno, eh, la capotopía pues, se, se centra hoy día claro, en el universo aislado de los valores monetarios tomar el mercado como panacea entonces les postula la desregulación para poder pillar lo más posible, naturaleza humana, individual, competitiva ya hemos indicado ahí esa naturaleza humana eh, maligna, naturaleza medio ambiente, es un medio ambiente que habrá que cuidar etcétera un medio ambiente sin más especie humana enfrentada a la naturaleza recursos naturales vaya son limitantes porque el planeta claro, no crece, y, y las tierras emergidas son las que son, entonces, no eh, democracia representativa, y bueno, claro, se ve todo desde esta ideología dominante, ya se acaba la historia, y encima se postula que parece que el mundo actual es el menos malo de todos los posibles, entonces, claro, que en teoría de juego sería el mejor, claro. Pero, pero vamos, total que en lo otro, pues vemos que la utopía, pues claro, sería abrir la reflexión hacia aspectos físicos y socioinstitucionales, fusionando, claro, economía y política... Eh... Mercado, bueno, pues como instrumento, claro, pues sin duda en todo momento habrá compra-venta o, o, o intercambio o no o tal, pero claro, según cuál sea la ley del suelo, según cuál sea la ley de aguas, etcétera, etcétera, crea un marco institucional muy diferente. Entonces, claro, es un poco el predominio de la, instit de la economía institucional que se ve que el mercado no cae del cielo ni es nada objetivo, sino que se pone en marcha de una manera o de otra o no digamos el sistema monetario internacional. ¿no? O, todo esto, pues claro, es, esto es una creación humana súper evidente, entonces claro, pues todo esto, habrá que naturaleza humana individual, sí, pero a la vez social, cooperativa. Claro. Entonces, porque esa idea de naturaleza humana, que es lo que hemos estado viendo, parece que eh, lo dominante es como la fuerza de la gravedad, pues es ese afán de lucro y está lo que predomina. Luego, si, si alguna vez hay algo, algún rasgo de altruismo o de cooperación, eso, bueno, es una cosa así casual o adyacente, ¿no? Hombre, ¿no? Entonces, eso es evidente que es lo que comentó pues, en antropología. ¿ves? Es que eso pues no sé no se tiene de pie no entonces eh, eh, la naturaleza hombre más que un medio ambiente errático, por ahí azaroso, pues hombre todas las ciencias de la naturaleza esto lo han estudiado y hay los ecosistemas todo está sujeto pues, a leyes de comportamiento a todo esto que hay que tener muy, muy mucho al tanto para poder gestionar claro, esto no es para nada algo por ahí errático, un medio ambiente sino que esto es la biosfera, los ecosistemas de los cuales, claro la especie humana forma parte Sí. O sea que el dualismo cartesiano, ves que que es que la especie humana pues, forma parte de, de eso. Entonces, es, eh, eh, al mismo tiempo, especie humana enfrentada a la naturaleza, pues claro, solo las mentes muy parcelarias pueden creer que con el peso que tiene la especie humana en el planeta, pues puede mejorar su calidad de vida deteriorando su ambiente, ¿no? Entonces, hombre, me parece que, es que eso no casa, ¿no? Entonces, claro, el tema es que más bien habrá que hacer lo que ha ocurrido en la biosfera y permitido el enriquecimiento de vida en la Tierra, es la eh, especie humana fusionada o en simbiosis eh, con la naturaleza y de ahí que los recursos naturales en vez de considerarlos como vaya es, es que hay y, y, una limitación de los stocks de petróleo de no sé qué vaya que entonces en ese sentido hay que considerarlo como sugerente, que es lo que eh, ha ocurrido en general con la especie humana y se ha generado pues, la arquitectura vernácula usando todos los materiales del entorno, desde la madera, el palafito, el tapial, el iglú, lo que sea, eh, pues, eh, o todos los sistemas agrarios, pues estamos en clima mediterráneo, pues viene el estrés hídrico estival, entonces se agota la reserva del suelo de agua es un problema cuando en un momento de mayor insolación y temperatura se agota la reserva de agua del suelo. A, ah, pues es la civilización del trigo y los cereales de invierno, porque eso ya se han recogido antes de que se agote la reserva del suelo de agua. O, o qué sé yo, si es clima monzónico, que vienen las lluvias a la vez con la insolación y temperatura, pues civilización del arroz. Quiero decir que es un poco lo que ha hecho la especie humana generando pues todas estas eh, de agricultura tradicional, de arquitectura vernácula, que es un poco lo que se ha olvidado, con el enfoque parcelario la civilización industrial eh, enviando por pues, la gestión por puntos descarriados que, que... y entonces bueno, pues democracia claro, si no es participativa pues apaga y vámonos, no entonces eh, representativa es que siempre que se pone un adjetivo es para encubrir carencias, entonces claro, resulta que se pone, es que no nos representan mucho, por eso se llama representativa, claro entonces fin de la historia, hace la historia bueno claro pero entonces se daría lugar pues a la emergencia de un nuevo paradigma que iría un poco pues caminando eh, pues en ese sentido y nada más pues muchas gracias